Dani Hernández, quien fue candidato a alcalde del PRM, criticó la gestión que encabeza Andrina Español en el ayuntamiento del municipio de Tenares. Asegura que dicha gestión hasta el momento no ha resuelto ninguna de las demandas de la ciudad. Hernández dijo además que el ayuntamiento recibe más de 45 millones de pesos anuales. En los dos años que lleva la gestión, todavía no ha podido presentar una obra de bien para el municipio de Tenares. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.